Señores, ya estamos de vuelta. Vamos con un saludito que la gente siempre está activa. Le gusta que los saluden, los osobrosos. Un saludo a Emilio Racing, que está viéndonos desde el materno infantil. Esperemos que, que esté bien, que no sea interno, porque nos puede ver como visitarnos. También, un saludo a Anabel. No, y sí, también es este interno que se claro, mejore que pronto. Se mejore. Sí. Un saludo a Nabel también que está activo con los Saludos Osos para Bros. Nabel, saludos para Napoleón Ovalle, que Napoleón me acaba de llamar también. también, que está bien, el que está un aquí. saludo para él, un saludo para la gente que nos ve en todo el país y fuera de él. También un saludo a la gente de Vista del Valle que siempre están, me boceando. Tu público, tu gente. Ah, Vista del Valle, eso no te que dije. No, esa gente son mías y los hermanos Mirabal, eh en Sin sí número de localidades que sí, no, sí. Pero ese pelo Tú está estás frío hermoso. en todas esas comunidades Ay, Dios sí. lo bendiga, está lindo ese pelo. Yo te, dije que, mandara, es tu pelo, yo te dije que mandara a tu esposa para el salón Pero tú pues, no dame publicidad, no la quieres <risa> mandar Ahí, ahí es que ¿Tú, tú ves que no nos apoyamos Ahí es ah, que los macoritanos nos dañamos Porque <risa> no nos apoyamos Le dije, eh, ah, dame payola en los live que le pague ah, Ahí, es lo, yo, yo tengo tres Oye que le, compañero mío aquí, que, que a mí que le yo pague. Yo soy tu amigo, yo soy compañero, yo soy tu amigo también. Yeah, ¿no? Santi, por no eso es... Eso. No, pero está bonito. ¿Qué por... fue que te hizo? Pero dale, oye, dale, dale una mención. A, a la, la que... chica que trabaja conmigo allá, dale, Caroline, dale. un saludo para Caroline. en el salón a Caroline. A Avenida gracias, Iberta, Cristina Salcedo. Gracias, gracias Caroline. Caroline. Viste qué bonito, así trabajamos allá, yo te dije que mandara gracias, a tu esposa. Caroline, gracias, Caroline, Yo te dije que eh, mandara ¿viste? a tu esposa, pero tú por no... Darme pa' yo en los live y yo que estoy ahí pendiente y compartiendo tu live, que me sale el, de, el del filo. Yo quito el del filo, no, yo voy a poner el en eso y no voy a compartir. Quiero callarte en, en el, el filo, que yo lo refiero y yo nos sentamos, terminamos a revisar. A ver los, los traicioneros. No, yo no veo eso. <risa> yo bebo de, el tuyo y lo un comparto Un saludo a Molina, que lo he hallado para yo de veces ahí. Míralo ahí, ese de Yendo anótalo. al del filo. Sí, anótalo en el live ahí. Señores. Nefi, Nefi, el presidente de la juventud. Saludos sí, para él. Traicionero. veo ¿También? Otro like. No, que veo otro live, no me voy a, ¿Tú, a, mí? Tú, tú, a ti lo, lo, ¿Tú tienes una cosita con los PRM? Yo vi tu publicación esta no, semana. No, ¿Qué no, es lo ya, que pasa? Ya, no, ya. ¿Ya te resolvieron? No, por favor, resuélvanle no, no, a Néstor y a su equipo, no, no, que es reunimos. injusto. No, no, no, Estamos ya. en enero ya, ¿y cuántos meses van de gobierno? Y no le han resuelto a Néstor. Por favor, resuélvanle a Néstor y a su equipo. Ya, ¿Ustedes creen que es fácil tener un equipo detrás? Diciendo, de ¿Eh? mandándome antivirus. ¡Claro! Bro. Te creen que es fácil años, tener pero, compromiso o sea, y que no te resuelvan? Es así, no es así. fácil. Resuélvanle a Néstor. Atención, Jackson de Jesús. No, ya, no, ya, ya. se te llamó? Sí, no, siempre okay. me ha llamado. No, okay. no, no, siempre me ha llamado. Y, y el regidor Antonio Acevedo y Nefi siempre están activos. Bueno, no, porque tú no lo dices, pero yo lo digo. Ya, Cualquier no, no, cosa sea, tú bro, me lo sopla. Que no, yo ya lo sea, digo. Hay, hay demás que no hacen nada, pero esos tres están activos. Cualquier ahí cosa tú me lo sopla, que se lo suelto. Señores, vámonos. El hombre de noticia, como dice. ¡Bad Bunny con el Bugari en WWE! El popular artista puertorriqueño, ¡Bad Bunny! Volvió a aparecer la tarde del lunes en el evento Monday Night Rap de la WWE. ¡Wow! ¡Qué idioma, eh! No, no, eso... Aquí no hay una gente en este canal que tire sin inglés como yo. Luego de la presentación del artista... De la presentación artística y su debut en el cuadrilátero durante la edición del Royal Rumble. Rumble, no es Rambo, Rumble. Como tú lo digas, está bien, porque imagínate que <risas> Donde llegó en hacer? el flamante Bugari blanco y hasta obtuvo su primer triunfo como luchador. Oigan, es En esta oportunidad, Benito Martínez, nombre de pila del artista, fue invitado a participar en el segmento Miss TV, cuyos entrevistadores eran The Mess y John Morrison. Dos de los luchadores a quien derribó con una plancha tras lanzarse de la tercera cuerda la noche anterior. que le indicaron al intérprete? Yo, perreo, solo disculparse por su accionar, cosa que el conejo malo hizo caso omiso. Después de un intercambio de palabras, comenzó la lucha sobre el ring de Mist y Pricks. Hey, Ese es inglés, es inglés tuyo, tú lo tienes. Claro, lo tú. tienes. Todo mientras presenciado por Bad Pony desde el mesón de los comentaristas. Cuando el amigo del artista estaba en desventaja, decidió despistarlo tomando el maletín millonario del luchador que lo entrevistó Morrison le exigió que lo devolviera. Sin embargo, el reggaetonero le propinó un golpe con el micrófono y su compañero venció a su contrincante. Fue así como el conejo malo anotó su primer triunfo en la WWE ya que el momento de retirarse se celebró con un ganador junto a Priest. ¿Podemos ver? Tenemos ese video. Claro. Ah. Tú estás tareado leyendo eso. <risa> Ahí, papá Dios. El Bugatti. Dios mío, eso ha sonado más, ¿eh? <risa> ¿Y qué? ¿Y mío? qué? ¡Ay, <risa> Dios, Dios mío. mío! Pero, ¿y qué fue? ¿Y quién era ese? ¿Ese es para no. de costumbre, mi? ¿Quién es que está en el máster? Que vuelva aquí, por favor. Pero por el amor a Cristo. ¿Quién okay. es que está en el máster? Porque Villalona no es que está poniendo los huevos. Villa está aquí. ¿Quién es que está en el máster? Pues por eso es que salen los huevos. Si él sí, no lo pone y lo, y lo fabrica. ¡Pero otra vez! ¡Qué chulo, Bad Bunny! Increíble. ¡Qué bien, qué bonito! Se le rompió casi una cotilla. ¿eh? Y el Bugatti del Alfa. Señores, miren, el Bugatti, el Bugatti ha dado qué problema. No, no, pero mira, yo admiro, oye, yo admiro no. de Benito, porque el tipo se ha dado grande. Que, oye, lo que sí, lo que son las publicaciones tuyas, atacando el PRM y el Bugatti, me tienen mis artículos esta semana. Y no te lo mando no, a decir. No, dado, tenía que ponerlo en el guión, el PRM, porque ya, ya no lo ha soltado. Y qué? te proponga eso entero, bueno, porque ya lo están poniendo de a chile. ¿Y a quién es que le están pagando por poner eso? Vamos a póngalo, ver. póngalo. Para que nos manden algo. Señores, seguimos con la, con la otra información. Y los macorizanos siempre dándonos a destacar. No, no, no, ya yo me estoy molestando. ¿Y qué es esto? ¿Quién es que ta... está en el máximo? No, no. No, no, ya, ya están saboteando. Me están saboteando. Me están saboteando. Me están saboteando. Atención, Génesis, que está viendo el programa. Me están saboteando. La... Señores, los macorizanos siempre dándonos a destacar. Eh, antes de la noticia, un saludo al crítico que yo tengo, número uno, Winston Cobbin. Saludo para él. Que ya está criticando que yo, cuando me equivoco, ya me lo dice por ahí. Y hermano Kobe, ay, ay, Ese es ay, otra, ay. tú no le das para llorar tampoco al rentacar, porque a, tú es a que, a que tú no apoyas a uno. tienen ellos, y todo. Cuando vienen a ver, me involucran. ¿Tú